construyeron historias de vida realmente increíbles y gracias a la perseverancia, una lucha constante y al saber que sí se puede, han conseguido formar parte de un sector de la población que hasta hace algunos años estaba destinado solo para los grandes herederos de riqueza. Hablamos de los empresarios que dominan todo un país. Señoras y señores, ellos son ahora los cholos de acero inoxidable prósperos y emprendedores, empresarios que han salido de la nada y consiguieron formar parte de un poderoso imperio moviendo millones de dólares cada mes.